Ah, me voy a, como al bosque a vivir No sé en qué parte Pero, pero lo que quiero hacer es, es una, un castillo no sé. ¿De qué? ¿Dice ayuda? ¿De qué? ¿Por qué? ¡Ah! Un zombie Hola. Veo, veo que.. A ver, voy a ver si puedo talar un árbol más. ¡Ah, no manches! ¡Está poniendo rudo esto, eh! No puedo sobrevivir a una noche aquí, qué pex! Ok, a ver. Voy a intentar talar este árbol porque en el bosque veo que es algo peligroso, ¿eh? ¿Eh? Se llama Napoleón, Napoleón. Napoleón. Oh, <risa> qué, <risa> <mal. risa> qué mal, eh, lo dije. Se me llenó el inventario. ¿Qué pex ¿Cómo se me llena el inventario tan rápido? Ok. Esto no. 32. 70, ah, no. 62, 602, 55. Oh fuck. Hay, hay que conseguir lava, eh. Para, para a tirar a la toda la nuestra vez. basura. Correcto. ¿Dónde? el Drago el rey. ¿Les parece bien? Ok, sí. Ah. tiene lana? Diré una tiene cosa. ¿La.? Puedes necesitar dos. Si vienes aquí y me ayudas a matar el esqueleto, con gusto. Olvídalo, ya no. Eh, claro, Ola, ya agarré todos ahora, okay. ahora les tengo que mostrar un montón de flores que puse en la otra dimensión. O sea, un montón de matas. ¿Y para qué? ¿Saben qué puedo hacer? madre mía. Llegué al spawn. No puedo hacerlo. Tengo lava, vato. Tengo lava. Ah, sí, ya la te atreví. No estamos tan lejos. Sí, cierto, ya me ubiqué. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Ya mirenlo. Gracias. ¿Alguien me puede dar este de lana? Déjenme lana. No. No es cool, ¿eh? No. No es No. Listo. ¿Es agua. Está bonita la, la fogata, ¿eh? eso lo admito, está muy bonita el diseño, ¿eh? pero, pero pues no puedo encenderla para apreciarla mejor. ¿sabes? ¿Es Joaquín? Era, ese es un pura. Ese es Willy Drake. Ese es el panadero. Ese es un guerrero. Entonces, si le pegas a alguno de los aldeanos, ese te, te mata. Mata primero es el Perro panadero. Esta es una señora. Esa es otra señora que le usan los colores. Y esos son mis aldeanos. Okay. Ver, izquierdo no, derecho. ¿Qué ¿Quiere? Ahora, ¿por qué? ¡Cuidado, me están matando mis aldeanos! ¡Mis aldeanos! <risa> <risa> ¡Ah! ¿por qué, los me, ¿Por qué los metes aquí? No los quiero aquí. Por algo se llama propiedad privada. <risa> Lo siento por ti, pero eso sí es la vida, los, los ricos gobiernan el mundo y los pobres se quedan con acabo los de romper nuestra fogata, Acabo de romper nuestra fogata, acabo de romper nuestra fogata, acabo de romper nuestra fogata, acabo de romper nuestra fogata Ah, ya, ya, me acordé, ya, ahora sí voy, ya voy contigo, ya voy contigo Creo que no me puedo organizar bien Eh, no, ya no, Al pégale, pégale, pégale, pégale, pégale, pégale ¡Oh! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Uy, mira un portal. Mira yo si quieres. Vamos a empujarla, vamos a empujarla al portal. ¡Qué <risa> ¡Ah, demonios! Empuja su ¿No salida! No, ¿No me mate! <risa> ¡No me mates. ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ya <risa> ¿Cómo le deshaciéntate? un de oh. invitado. Vamos no, no a ver invitado. a alguien pasar, no sé quién era. Uy, eh, le, le enviamos al, le enviamos al, le portal. me metieron al portal. Pues tú no te movías. Porque les estaba escribiendo por el chat, por favor, no me mates. Pues no queríamos matarte, te queríamos enviar al, a, al portal. <risa> La vendedix <XL> se le dice propietaria. <tibana. risa> Narración, Mierda. narrar sistema. Ahora, ¿saben lo que es volver okay. ahí con un montón de bichos? Recuperar mi poder. No, no hay muchos, no hay ¿Cómo, muchos. No hay, ¿Cómo hay muchos. ¿Cómo que no hay, no hay muchos? muchos. Yo he ido varias veces. El LAF también ha ido muchas veces y siempre sobrevivimos. ¿Sí Ustedes o no, sí. ¿Qué sé? ¿Qué son pruebas acá? Yo no. Ay, Dios mío. ¿Qué ¿Crees? Podríamos ayudarte, no, pero. No, pero pues. No. <risa> Qué gracioso. Fue muy gracioso. Ah, me muero de frío, me muero de frío. Ayuda. Ah, ah. sí, muérase. Yo me, voy a, me quiero llevar esto con mi papá. Aunque no tengo.